Los carlos que pegan de boca y el motor. El señor José Ignacio, le boca en el bajo. El ángel le boca en el bajo. Y el medio visito, dale esto para que ellos cosen. Dile. Ponle un bellón a la bellonera, compañía, que quiero ir. Un periódico de ayer, bella mujer, salsa y control. Que nos pone... Que todo pan y salga y grite, que yo me siento dulso. Y ahora viene a soplar sabroso, viene a soplar el trompo, no hablas. De la ciudad de Austin, Texas. le digo saludo y ahora vamos al rumbón La se controló, y así se compone un sol. yo me acuerdo de los 60 los 70 y los 80 los 80 y los 90 La se controló, y así se compone un sol. señores yo les digo ya que llegamos aquí al 2001 y seguimos brosón de acá yo 16 años que estoy con los hermanos y vengo a bala de cañón Todas veces y así se pongo Así se toca ya, sí Otra más, oye, a ¿Se acuerdan de eso? Desde Pablo para ustedes Y dice, Yo le digo a mi gente que está gozando Que el orquesta le está tocando Bueno, la gente de allá arriba no canta Son mudos o son de pereira, que son solos. Algo sencillo, algo movido Y bueno que está. Vaya, ya saben que está bien Los del medio Ahora que vengan conmigo a cantar Suelta la campana que te cruza Levántate, me que gana, que gana un viejuanguanto. Vaya un aplauso a Cali. ¿Se acuerdan del coro? ¿Cómo dice? Que para Cali le canto yo. Se cansa Porque ¡Trom, trom, trom, le damos trom, de la sal, dura sal, La opera, duda Me hace falta caballero Con y control Para que baile Para que no. Muchas gracias caballeros, por el apoyo que tenemos a través del año Óyeme Cali yo te lo digo que te queremos y tú eres todo limpaño Salsa para ti para lo que sea caballero y todos los caleños Salsa para los blancos, los morenos, los negros y los trigueños Salsa y contrato